you <laughs> No ave y marcel, la entera seguido, el cante otro querido, vamos bamboyero bien supero. Por ahí jugamos portavos, a la a ver a qué tú quiso es quiere Hoy, llueve, se cuando cenera es hoy, hoy, ando hoy, hoy, Topante se apete Amabilidad, peces, salud, se bajan y mora ese somero ah. Besante Pesante boico y señalado, ya por lo que curamos con emoción y la beca dante, gustante, se moja Ayer que te y a ese paja, a año Lleguen de año con sola Sin total o imán de no Y venceré la marca donde recuerdo la Se con la se y cojara el llampo, así no hay por idea y manigo y solución De ahí y mi teña rendí para pa' de acá ande, gustando ese mo' vacación Se seita de ahí, y ni no ve, y va a oñeñando acá a cada pejare Por ahí te da y quiere, salgo se le va a Escribí un cartaréón, me buscaste, me llama. Abi ahora preparado y peado más de barro, montera azul. Los momentos, algo allá miento y peado ya es más y más azul. Abi poco, abeí se moco no, uno ahora va Suspira luego añadiendo de sus cúneses Con su alorante de la que no La y de dejaron, Anotata pereca y sirir Una excusa huepa Amarte paite tiene el araja Y va pieto de esa el dios de causa neja Hay canto actuar de hijos Yo al destino se pone Y vuelven de reñeño tú al poder divino, añembo es mi, a no matarme. Se y amo, me uní de de Adiós mi querida, cojan arejo, amarece guijam a donde la pepuefú. Aguillica, tú más seres que lleva pa' humeremos punu. Pu. ¡Vicio! ¡Se me All my days in it. I'm <laughs> No.